Hola thank you for watching our video. Latina we love you. Hola qué tal, cómo están? Bueno, estamos aquí en Gangnam, hemos llegado hasta el Sunny Bros Coffee que está aquí ubicado en el edificio de Sunny Bros, como ustedes muy bien sabe. Sunny Bros se dedica a hacer los video de muchos grupos K-pop que muchas veces usted han visto, pero el día de hoy vamos a hacer algo muy muy especial. ¿Qué será? Vamos a hacer un video reaction de un grupo que es muy nuevito, está recién partiendo, pero tiene una característica muy especial. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es esa característica? Bueno, ellos son un grupo chino. Exactamente. Esto ya no es K-pop. Esto va a ser c pop o no sé cómo pop de China. No sé cómo sería eso. El video reaction que vamos a hacer hoy es de Double Seven Boys, que hace muy, muy poquito estrenaron su nuevo single que se llama Red Alert Aquí lo tengo. Vamos a regalar tres discos, pero uno, le vamos a hacer un unboxing al final de este video. Y vamos a regalar estos tres discos a cualquier persona que vea este video ahora vamos a ir con el video reaction y vamos a ver qué tal este grupo va a ser vamos a ver oye que buena empresa ¿eh? me gustó me gustaron los colores de la empresa en realidad Weon bueno, son súper atractivos, estos cabros weón. Bueno. Oh, él lo da todo, él lo da todo. Me gusta los tonos rojos que tiene el video Bueno, bailan the muy the bien wow. ¡Ready for some action! ¡Wow, ready for some yes. wow, qué bacán. Esto está muy bien hecho! Yes. Yes. favorito, digo al tiro, lo digo el tiro, amor para ti, más amor para ti. bacán, güey, en serio es mi favorito Hago por ti Wow Y wow. baila muy bien, güey Oye, sube para el gozo, pegajosa la canción Pégame no sí, más café por favor Yo sí, necesito, necesito más café porque en realidad después de haber visto este video ya quedé como mmm, wow yo había visto primero el teaser y el teaser me dejó así como súper, como con ganas de ver el video dije, esto, como que uno está muy familiarizado como con el idioma chino y esas cosas, pero wow, wow y y wow está bacán está muy bacán Ahora, después de haber visto este music video, vamos a hacer un pequeño unboxing de este eh, single que fue distribuido en el Showcase que hicieron los Double Seven Boys ahora hace poquito. ¿Le ha pasado a ustedes? Yo estoy seguro que sí, que cuando se compran un disco nuevo, son así como ¡Ay, el plastiquito! ¡Tengan cuidado! Bueno, a mí ya no me interesa, pero esto es lo importante. Voy a traer estas cositas dentro. Un póster. Ahí está el póster. Ahí está mi favorito. Un pequeño photobook fotos de ellos. El disco trae cinco títulos. Red Alert, Nice to Meet You, The One, Hello and Hope You Know. Ahí también vías pero no entiendo el carácter chino. Se llama Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, El Jimmy. Le voy a mostrar brevemente cómo es este fotobook Trae fotitos de ellos ahí. Hay Jimmy, ellos. Más, más. de ellos. Más de ellos. Estoy muy impaciente por saber qué es esto, así que lo voy a abrir. Sí, igual creo que deben ser fotocar weón bueno, qué bacán mira esa el de mi estoy living te juro que estoy living living living living living living living viene con ese pequeño sobrecito y ahí tenemos finalmente el disco de red alert para ganarse uno de estos tres discos, tendrás que solamente seguirme en Instagram, seguirme en YouTube y dejar acá abajo un comentario de qué miembro de Double Seven Boys escogerías para salir en una cita romántica y qué comida tradicional de tu país le invitarías a comer. Este concurso está abierto para todas las personas de Latinoamérica y España. Por mi parte me despido, les agradezco mucho por haber visto este video. Como siempre les digo, anden con cuidado, Eduquense lo más que puedan, respete para que lo respeten y que Dios lo haga. Bye bye.